Es muy interesante y habla específicamente de hay un, todo esto. Hay un libro de un periodista, un libro viejo, estaba hablando de los años 50, se llama... Yo me voy a recordar que, que se llama... Eh, eh, es sobre, sobre la idiosincrasia del pueblo dominicano, la, la, actitud, la actitud del pueblo dominicano. Yo cuando me recuerde le voy a dar el dato a, a, a este... El televidente nuestro de Holanda. Así es. Miren, en el WhatsApp, Nancy. No, pero Gonzalo. antes del WhatsApp, con el perdón tuyo, tenemos una información, tenemos un dato que nos va a dar eh, Arizmendi, la antigua, señores, que entrevista a un economista acerca de El informe del Banco Central que sitúa el PIB eh, eh, en 69%. Vamos a ver qué es lo que dice ese economista con relación al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Adelante, Arizmendi. Adelante, buenos días. Y muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio. Asimismo, es en esta ocasión me encuentro acompañado del de maestro en Economía, Juan Taveras. Juan, en el último informe del Banco Central establece que ya la República Dominicana mantiene la deuda de, en un 69% del PIB. ¿Qué tan manejable es esta situación para el gobierno dominicano? Sí, desde el año 2019 se aceleró la deuda externa en el país eh, y sobre todo a raíz de la pandemia estaba cerca de un 50%, estaba en los límites normales, pero ahora ha llegado, como tú bien has señalado, cerca de un 70%. Eh, esperamos que eso sea por la situación de emergencia que tenemos ahora, eh, la contingencia que ha implicado la, la pandemia para fines de dar respuesta sobre todo al aumento del gasto en protección social, en los programas que tiene el gobierno para esos fines pero hay un asunto que a propósito del discurso del presidente del 27 de febrero con relación a lo que es eh, el rebajar los impuestos a los combustibles ese es un punto que yo entiendo que no se debe tocar, porque desde el año 1990 cuando se creó se especializaron esos fondos de los combustibles, que primero fue por decreto y después en la reforma que hubo en el 2001, la reforma fiscal se estableció como ley, la ley de los hidrocarburos, que establece que esos fondos son destinados para el pago de la deuda, inclusive son cerca de 38 mil millones de dólares para este año que se generan con ese impuesto. Y ya están comprometidos para el, el pago de la deuda y es inclusive una garantía de la deuda que el país ha establecido para pagar en los próximos años. Es decir, ¿cuál sería el futuro económico de la República Dominicana ya con estos niveles de deuda prácticamente, podríamos llamarle inmanejable? Bueno, si no se toman los correctivos del lugar, es necesario hacer una reforma fiscal. Nosotros insistimos en eso para mejorar las recaudaciones, porque esa es la manera de dar respuesta a los problemas de gasto público, una manera de reducir el déficit, porque es que el déficit público, que es creciente, se está cubriendo con deuda externa. Entonces, es necesario, y eso lo debió anunciar el presidente el 27 de febrero, una reforma fiscal para fines de poder garantizar que haya estabilidad en el asunto que tiene que ver con el pago de la deuda externa. ¿Se vislumbra en lo adelante una reducción en el precio del costo de los combustibles en el país? No no se vislumbra la de la depende de la crisis que ha, ha, ha, se ha establecido en el en el precio oesteza que es la referencia que nosotros tenemos si se supera esa crisis mm -hmm. es posible que baje ligeramente uh, no a los niveles anteriores pero la posibilidad de que el precio del petróleo disminuya ligeramente porque es que hay un un elemento y que todas las materias primas han aumentado en el mundo entre ellos el petróleo pero coyunturalmente se disparó desde los niveles de los 50 a los 60. Esperamos que dólares el barril, esperemos que eso se, en la medida que se supere baje ligeramente, pero no a los niveles anteriores a esta subida desde los 40 a los 60. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del de maestro Juan Taveras en torno a este informe que ha rendido el Banco Central quien establece que en el último cierre del, del año 2019 unos 53 mil millones de dólares fueron sumados a, a la deuda del Producto Interno Bruto sumando esta ya un 69% de mi parte es todo lo que tengo por el momento Retorno con ustedes al estudio. Bien.